¿Quieres generar negocio y tener posicionamiento como consultor? Soy consultor. Mi nombre es Juanjo Mengual y llevo desde el 2007 gestionando perfiles de LinkedIn, incluidos los propios. Y tenemos un método, precisamente, que está probado. Y en ese método, del cual te explico un poco las líneas maestras en este pequeño webinar de casi 20 minutos, para que tú puedas hacerlo incluso por ti mismo, con nosotros tendrás un atajo y rapidez. Pero en principio en este webinar que vas a ver aquí abajo simplemente pulsando en el botón vas a acceder a esos 15 16 de minutos donde hacemos un esbozo rápido de qué hacer qué puede hacer un consultor en linkedin cómo posicionar su marca cómo hacer que le vean y cómo generar negocio leads conversaciones lo llevamos haciendo desde el 2007 yo particularmente desde el 88 estoy en marketing b2b marketing de empresa a empresa y te invito a que veas este webinar, es gratuito y además con él te vamos a hacer una propuesta interesante, nuestra mejor propuesta para llevar tus perfiles de LinkedIn como parte dentro de tu estrategia para posicionarte como consultor o consultora y para generar negocio en la red. Seguro que te sirve. Dale a like, dale al clic y entra en el webinar. ¿Cómo vender?